Llevamos siglos luchando por nuestros derechos. Pero aún hay barreras que debemos traspasar. Por nosotras. Por ellas. Todas. Todos, avancemos. Gobierno de Navarra. Nafarroa gobernua